Son Venga, rápido. Vale, para, para. Eh, es que es demasiado estático. Vosotros estáis muy estáticos. Ah. Yo quiero que todo el rato estéis moviendo. No, no, sí, sí. Estáis muy estáticos. ¿Quieres algún grupo? Solamente queda este, ¿no? Venga. Pero es demasiado estático Mario, es muy estático El siguiente Vosotros eh, Atender a los demás Y ahora poneros a recoger eso Y a, acabamos con este, venga, rápido Venga Este eh, consiste en golpear la indiaca eh, Desde una línea de salida Y eh, se empieza con un saque y tengo que golpear una vez cada uno antes de intentarlo Si entra dentro del cuadrado de los conos, un punto. Si entra dentro de la canasta, tres puntos. Venga, vamos. Hay que intentar meterlo con el menor Venga, 2. pero lo que yo quiero es que sea muy activo. Venga, vamos. Ismael, para. No, Chicos, si tenéis que meterlo. Ah, ¿eh? no te llamas, te Uy, no te vale. Que no. Eh, que, o que el móvil no está bien elegido, lo que sea. Pero es muy poco activo. Buscar algo muchísimo más activo. Eh, recoger los materiales y tenéis que buscar algo muchísimo más activo. Todo, ¿no? Sí.